cuáles son las cuatro preguntas que debe hacer al final de la resonancia magnética. La primera pregunta es comprobar si el examen ha ido bien y si han obtenido imágenes correctas. Dos, asegurarse cuándo estarán disponibles los resultados del examen y cuándo recibirá el médico solicitante el informe del radiólogo. 3. Preguntar si es posible hablar con el radiólogo encargado de mi examen. 4. Solicitar las imágenes obtenidas en un soporte digital. En la descripción encontrarás el vídeo completo en italiano y español. Suscríbete a Omar risonanza deja un comentario y pulsa me gusta si encontrarás la información útil que estabas buscando.